Bueno, vamos a cambiar de tema y los vamos a invitar a ustedes también, ¿no? A entrar en un clima totalmente distinto, porque cada vez que los escuchamos a cada uno de ellos contar esta historia, uno dice: realmente no puedo creer que estas personas o los que, los sobrevivientes a esta tragedia, hayan estado 72 días a la deriva y en situaciones extremas. Vamos a meternos, como bien dice Gisela, en lo que es el milagro de los Andes, lo que ocurrió hace 50 años con este equipo de rugby uruguayo, luego de, se, de que se cayera, bien digo, su avión, de que solamente 16 de ellos sobrevivan y de que la historia quede impregnada en tantísima gente y contada de tantas maneras, recién hablábamos de una de las películas, la primera que se hizo, Viven, la Video. más famosa de todas... Y está uno de esos sobrevivientes del otro lado, a quien obviamente tenemos el enorme placer y lujo de saludar para poder contarla una vez más, para poder contarla con algo nuevo. Por supuesto, Gustavo Servino. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Mendoza de Por Esta Vía. Julián y Gisela Campos te saludan. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer de hablar con los amigos de Mendoza, un lugar que quiero tanto y donde aparecimos, porque nacimos por segunda vez ...en tierra mendocina, claro. ahí donde está el, el, el Valle de las Lágrimas... ...que está a la, a la orilla de del, la desembocadura de la Tueli... ...donde está el sosneado, 60 kilómetros para adentro... Sí. ...estábamos nosotros ahí a 4.000 metros de altura, 73 días y 73 noches. Gustavo, eh, déjanos arrancar por ahí, ya que vos te fuiste por ese lado... ¿En algún momento tenían una mínima, aunque sea chiquita, noción de dónde podían llegar a estar? ¿Charlaban entre ustedes? ¿Creemos que estamos en tal parte o en tal otra? ¿O, o era tal la desesperación de resolver los otros conflictos que, que ni se hablaba? ¿Dónde creemos que estamos? Bueno, el avión salió de Plumerillo, el Mendoza, el viernes 13, y voló. Para nosotros estaba yendo en línea... Este oeste de Mendoza claro. a Santiago, en el medio claro. está la Concagua que tiene 6900 1900 metros de altura. Todo esto no lo sabíamos, pensamos que estaba volando derecho, pero parece que voló unos 20, 30 kilómetros y entre montañas dobló hacia el sur, de, para Malargüe. Y cuando llegó a Malargüe, dobló a la derecha para Chile por un paso que se llama... Eh, Malargue, Planchón, Curicó donde uh -huh. las montañas tienen 2.000 metros de claro. altura L la que nosotros eh, íbamos a cruzar si era, directo a Mendoza tenía el avión turbohélice nuestro para no chocar con la concagua pasar por 11.000 metros de altura y el avión turbohélice no puede subir más de 5.000 metros de altura sí. por lo tanto pasó por montañas más bajas y el piloto puede caer y explotar y que se murió una cantidad de gente, enseguida que yo pude caminar, fui caminando por el hielo y la nieve hasta la punta del avión, entré por la ventana y él dijo, pasamos, curicó, pasamos, curicó. Y curicó para nosotros era el chino mandarín, claro. así que lo anotamos en un papelito, después fuimos a un mapa y curicó estaba en la precorrillera chilena, por lo tanto, eh, nadie miente ante morirse. El hombre estaba convencido que estábamos en Curicó y estábamos muy lejos de Curicó. Sí. Estábamos primero en territorio argentino. Sí. Chocamos sí. del lado chileno y caímos en el Valle de las Lágrimas, que es territorio argentino. Sí. El avión hizo una U, hizo una U y volvió eh, a chocar contra las montañas que había habitado, solo porque cometió un error humano que fue no corregir el viento en contra. Había como 100 kilómetros de viento de de Chile para la Argentina de oeste para este y el piloto no le restó el viento de la deriva o sea que si vas a 600 kilómetros en una hora tenés que restarle los 100 avanzás 500 no hicieron la corrección y cuando pensaban que iban por la mitad iban por el 30% y cuando pensaban que habían cruzado toda la cordillera iban por el 60 y cuando dobló hacia el norte el viento en contra lo llevó Hizo una hoy pegó en, la, en, la, en el límite de la carretera. Estaban perdidos. Claro, claro, totalmente. Gustavo, con el paso de los, an, de los años, no, obviamente ya 50 años, pero año tras año que fueron pasando, no, después de ese terrible impacto, logra desaparecer esas emociones, esas sensaciones, es, ese eso que se vivió, que ustedes experimentaron en esos momentos de angustia de no saber qué pasaba arriba y después de, una vez aterrizado ver todo lo que había surgido, ¿no? todas las personas que lamentablemente habían fallecido, ustedes que estaban allí como sobrevivientes, ¿Cómo, cómo, se trabajó, ¿cómo se trabajó eso a lo largo de todos esos años? ¿Y hasta el día de hoy se puede como o, o está presente a flor de piel esas sensaciones? No tengo idea la pregunta que me hace, porque en ningún momento tuve ningún trauma, Mirá. ni tengo que superar nada, ni, ni tuve una pesadilla, ni, ni hay un solo día en mi vida que me acuerde que soy un sobreviviente de los Andes, hasta que los periodistas llegan a estas fiestas y nos, nos, nos atomizan con preguntas. Eh, en ningún momento pienso ni me acuerdo. Es, es como una película que vi hace 40 wow. años, este, claro. la capacidad del ser humano de, de, de, de, de, yo qué sé cómo se puede decir, de tomar reventar. distancia sí. de la emoción. No, no tengo ninguna emoción. Eh, claro que a no es ser sí. Sí, Ahora, que me conecte, sí. lo, que lo reviva, que me conecte hablando con un familiar, con algo, o que me conecte, pero si yo, yo no recuerdo, yo revivo, es eh, ah. como andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta es una vivencia. Claro. No te olvidas nunca más en la vida. Claro, porque uno pero... cuando, cuando vivís esas situaciones extremas, ¿no? O con sensaciones, o con sentimientos, o con esto que les tocó vivir a ustedes, que la verdad que no a muchos les ha sucedido, lo único que uno piensa desde afuera es decir, ¿cómo lograron trabajarlo para que después esto no los atormentara? O, o no los acompañara, no los persiguiera quizás bueno, este temor. Y qué bueno lo que mirá, lo que decís vos, que es como que no lo viviste. O sea, ¿lo vivís cuando lo vuelven a contar, cuando lo vuelves no, a revivir? no Lo, lo, lo viví, lo, vivir lo viví. Sí. Pero no me dejó ningún trauma. Pero ningún trauma, eh, claro. Porque nosotros vivimos en una realidad tipo Matrix que está por encima de todos los límites de la imaginación claro. humana. claro lo que les... Como la mente sí, sí, sí. no puede eh, descifrar ni, ni, ni, ni, ni eh, armonizar o relativizar esa vivencia, esa vivencia es en otra dimensión. Y Ahora, la mente se apaga, Gustavo, la mente no lo capta. Claramente a, al resto de sus compañeros probablemente no les haya pasado lo mismo o no lo recuerden o no lo rememoren de la misma manera. Quizás algunos sí los marque un poco más. Cuando se reúnen, recién usted decía, cuando llega esta fecha siempre es algo especial. Cuando se reúnen, cuando hablan, cuando rememoran lo que pasó, ¿qué es lo que más surge? No sé si ha visto que en grupos de amigos o en cualquier grupo, siempre surgen las mismas anécdotas, las mismas historias, un recuerdo puntual que vuelve así colectivamente. Cuando ustedes, los sobrevivientes, se juntan, ¿hay algo que, que me pueda decir esto es, esto es lo que siempre sale en la charla, lo que más quedó? En no, nosotros el humor. Mm, lo el único humor. serio en la vida es el sentido del humor. Tenemos un humor que para ustedes puede ser un humor negro. Claro. Pero era nuestra realidad entonces nos reímos de cosas que la gente no puede creer claro. este, porque es la única manera de poder disociar la realidad y que no te impacte y uh -huh. el sentido del humor es algo que relativiza todos la, la, la, las grandes problemas y los toma en un plano que claro. parece jocoso, Lo pero canaliza de una es manera un mecanismo distinto. es un mecanismo de defensa para no sufrir o sea que se han, se han llegado a reír de lo que pasó varias veces, en el mejor sentido del término. Claro. Nosotros nos moríamos a carcajadas en la cordillera. Pensábamos que ni si íbamos a morir de cómo nos reíamos, de las cosas más ridículas que te puedas imaginar. Pero porque eh, era la única manera de evadir la realidad y ponerle humor a, a un drama que Pero... era una tragedia. Que... Entonces... Porque, aparte, súper jóvenes. Súper jóvenes. 19, ¿eh? 19, 19, 19 años. 19 años. O sea, ¿cuántas experiencias extremas podrían haber, uh -huh. no sé, vivido para prepararse, digo, ni siquiera a un 20%, a un 5% a una situación extrema así? Ninguna, o sea, nada. Digo, lo que les estaba pasando, yo me los imagino riendo, como diciendo, no nos pueden, está pasando claro. esto a nosotros. Digo, yo me a, a mí hasta diciendo, me cuesta imaginar. ¿Hasta ah, no, eso? De eso? Sí. Sí. Porque decís, ¿qué hacemos acá? ¿no? Y aparte, bueno, viendo también todo un panorama... También de personas que no habían logrado sobrevivir, digo, claro. compañeros, familiares. Eh, digo La verdad que el temple de cada uno de ustedes... En, en tu caso, Gustavo, que, ¿cuál fue tu misión allí? ¿no? Porque cada uno era como que tomaba la posta para hacer algo, no para, para ayudar en, en esa situación. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos podés contar o qué recordás de, de en ese momento? Que, que vos, no sé, uh -huh. tuviste iniciativa o te dijeron vos tenés que hacer esto, uh -huh. o se dividieron las tareas o no, no lo sé. Yo era 19 años, de los más jóvenes, Sí. modelo 53 éramos cinco mm. Estaba en la directiva del club con 19 años y el más viejo tenía 24. Okay. Claro. El club que había empezado hace unos años. Sí. O sea que estuve en la organización del viaje, el capitán Marcelo Pérez Castillo en el rugby es la autoridad máxima y enseguida todo el mundo se alineó y el, el capitán distribuía las funciones. Yo fui médico con Canesa por el simple hecho de haber estudiado tres meses de Facultad de Medicina. Uh -huh. claro. Psicología Médica, Estadística y Biología Celular. Y bueno, tenía que curar enfermos, hacerles eh, coserlos, le sacaba fierros del estómago, eh, cosas muy fuertes de, de ingerir. Diagnosticaba si alguien estaba vivo estaba muerto, eh, elegía quién vivía y quién no vivía, porque no daba tiempo al principio había gente que se desangraba y uno tenía un corte de la arteria femoral uh -huh. y no había, tiempo, no había tiempo para hacer nada, o sea que lo acomodaba, le daba un beso y sabía que en cinco minutos iba a estar muerto. Y esto que te estoy contando lo hicimos en, en cinco minutos de adaptación. Ya estabas en, como si estuviéramos en la guerra hacía 20 años. Claro. Eh, Explotaban las granadas y moría la gente. Claro. Por eso digo que muy rápido pasamos a ...a ese modo surrealista de, de la catástrofe que era sí. ya normal. Claro, fue una... Vivir o morir era una Una vía de supervivencia, absolutamente. Claro, morir era una opción. Y ¿Sí? recién nos decía, eh, sabíamos que nos íbamos a morir, es decir, pensábamos que nos íbamos a morir. La última mía breve es cómo fue ese momento de darse cuenta de... Ah, che, no nos vamos a morir. ¿Nos van a poder rescatar? Nos han venido a rescatar. ¿Cómo fue ese, no, no. ese segundo en el cual? Es, a, es, es al revés. Nosotros sabíamos que vivir era prácticamente imposible. Mm. Porque morir era lo que, lo que está, era. Estábamos rodeado de muerte. Obvio, sí. Total. 40 grados de frío, o sea que la gente estaba muerta, sabía que, que te mueras vos, era cuestión de minutos. Por lo tanto, había que revelarse a la realidad. Y vivir era moverse, era ser creativo. La adversidad desarrolla la creatividad. Y bueno, fuimos eh, por ensayo de error aprendiendo cómo funcionaban y no funcionaban las cosas. Nuestra historia es una historia de errores y fracasos que fuimos persistentes en el objetivo de lograr solucionarlo. Y aprendimos que la vida hay que levantarse solo una vez más que las veces que te caes. O sea que el, el, el fracaso y el error era el estímulo a seguir intentándolo. Era parte, claro, ¿Y? totalmente, parte importante de todo. ¿Sí? Y, y bueno, pero eh, vivíamos en el presente continuo, mm -hmm. la mente apagada y haciendo cosas. ¿Cuánta, cuánta cosas? enseñanza? ¿Cuánto, sí? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto aprender? para aprender? Sí. Porque lo, te escuchamos. Eh, oh, yo ya te estoy tuteando, Gustavo, perdón. Eh, Por supuesto. Perdón, es que uno los tiene tan presente a todos. como que o sea, como que también los... Ah, ar también lo, no, arranqué de usted, <risas> entonces ya dije, bueno, ya está, lo mantengo. Pero bueno, pero, este, pero digo, me ha pasado tutearte. Claro, uno no lo piensa, que me imagino que ustedes después con las conferencias y todas las charlas que también han dado, no sé si fue también tu caso, pero digo, el hecho de, de poder llevar este mensaje, que más allá de las cosas que nos puedan suceder en la vida, a veces pensando que puede ser lo peor que nos puede uh -huh. pasar... Eh, y uno se ahoga en un vaso con agua, teniendo quizás todas las herramientas o las posibilidades a la mano, no como ustedes que estaban en el extremo total tratando de ver cómo, tra tras prueba y error, ¿no? de sobrevivir y, y sobresalir de esa situación. no Esto de que vos decías, estábamos en el presente, nos anclábamos al hoy. Después se verá. Hoy, y, y hacíamos las cosas que teníamos Después que hacer. Vemos. digo ¿Cuánta enseñanza nos queda para todos los demás? Sí. <risa> Lo que tengo para decirte es que eh, nosotros nos entregamos a la vivencia y aceptamos la realidad, porque la realidad que vivíamos superaba la imaginación. Sí. Por lo tanto, la razón, el razonamiento, no tenía ninguna respuesta. Claro. Entonces, como era todo nuevo, aprendimos a aceptarlo hacer ser permeables, receptivos y dispuestos A aceptar que había una manera distinta De hacer las cosas Por eso fuimos muy creativos Y, y el único objetivo era vivir No yo, todos y, y para vivir todos Teníamos que ser un equipo Donde todos los engranajes funcionaran perfectamente Y, y era porque poníamos el 100% de nuestra energía En la función que nos habíamos comprometido y no había posibilidad de fallar. Claro. Sí equivocarte que era un aprendizaje, como no funcionaba, pero tenías que ser el encargado de ese rol que se tenía que solucionar. Y si no podías, pedías ayuda uh -huh. y, y dos personas o tres pueden más que uno y entre todos van aportando distintos escenarios o distintas posibilidades donde hay que hacer... Lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta, sin excusas y sin quejas. Y a lo largo del tiempo se van solucionando los problemas, porque los problemas en verdad no existen, son oportunidades de agregar valor o de quejarte. La queja viene cuando no aceptas la realidad, te enojas, sufrís, te produce dolor. Pero cuando yo acepto que se cayó el vaso y que se rompió, lo único que tengo que hacer es tratar de barrerlo y no cortarme con los vidrios, los zapatos, los pies, y mañana voy a pensar que lo tengo que poner en el medio de la mesa, no en el borde, pero si yo me enojo, puteo, este, eh, nada cambia, sigue todo igual, todavía me, perdí con, me peleé con mi hijo, me corté con el vidrio, o sea, porque sí. no acepté la realidad. O sea que cuando vos aceptás la realidad, los sentidos te muestran infinitas posibilidades de solucionarlos haciendo cosas distintas para tener resultados distintos. No se puede avanzar mirando el espejo en No se puede avanzar mirando el espejo de nuestro mm. Gracias. Qué han, buen. han pasado Qué 50 años y siguen dándonos este, lecciones y, y okay. formas lindas de contar esta historia y de encontrarle nuevos puntos a esta historia. Así que, gracias por haber aceptado esta charla de un ratito con nosotros. Un placer, Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas Ahora gracias. me voy a la misa mm. que hacemos por en memoria de nuestros amigos muertos, todos los familiares que volvimos, los familiares que murieron, todos juntos, agradecemos a la vida, volvimos 16 y hoy somos más de 140. Mm. Claro. Así que ese es el mensaje, hay que mirarla para adelante. Abrazo Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego wow. Gustavo, Y la verdad vino. que, es, yo sé que tenemos que hacer la pausa y ahí nos vamos. Eh, Ojalá podamos cada uno de nosotros rescatar todas las palabras que escuchamos de este sabio, de este sabio que evidentemente por algo se eligió desde arriba para vivir la experiencia que vivió. Más las otras personas cuando las escuchás dicen lo mismo. Es trabajo en equipo. Cuando hace falta pedir ayuda hay que pedir la ayuda. No hace falta querer que solucionarlo todos juntos, todo, todos solos, porque para eso hemos venido también en comunidad. El tema de ser permeable a las cosas que nos pueden pasar y que uh -huh. no estaban planeadas como uno quería. ¿No? Cuántas cosas para sacar de acá y para aplicar a la vida de cada uno de nosotros, que a veces tenemos todas las soluciones o las herramientas a la mano y no las podemos ver, Coincinó. porque no estamos disponibles, ¿no? Claro, para sí, ver. Pero porque no somos permeables, como permeables, dijiste. Permeables, permeables. Agarrar y decir, bueno, me pasó esto, lo encaro de la forma que sea, pero lo encaro. Absolutamente. Siempre está bueno escucharlo. son todos muy especiales, evidentemente, porque cuando habla Paz Vilaró es interesantísimo, Gustavo recién fue interesantísimo también, lo que contaba del humor. Por eso decimos, 50 años, pero siempre se puede seguir contando esta historia de distintas maneras. Pero es que aplica todo el tiempo a la vida y, de cada uno de nosotros. Y, y esto que marcás, son gente muy, muy especial, muy particular. Absolutamente. También por lo que les pasó, pero también porque ya lo eran evidentemente. Total. Esa... Y el mensaje que empezaron a transmitir luego de esta tragedia, ¿no?